Continuaremos en la lucha hasta que consigamos nuestros objetivos. Entonces... Somos miembros de la sección sindical de CGT en Lusiona, una empresa del sector del metal de Canovellas en el Valle Oriental y hoy pues, hemos venido a celebrar un juicio por el expediente de extinción que nuestra empresa nos impuso en el mes de junio. En ese expediente de regulación de empleo echaron a 64 compañeros, al resto de la plantilla que seguimos trabajando nos adeudan salarios y nos han hecho una rebaja salarial de, del 12%. Desde la fábrica hemos estado luchando, hemos estado haciendo huelgas porque entendemos que, que la dinámica que lleva nuestra empresa nuestra empresa es la de aprovechar la situación de la crisis para empobrecernos a todos los trabajadores, para quitarnos todas las, todos los derechos, todas las condiciones sociales que se han conseguido en, en 40 años de lucha sindical y de lucha de la clase trabajadora y bueno, aquí seguiremos luchando para conseguir que esta crisis, que es una verdadera estafa a, la, a las clases populares, no se salde pues, con un empobrecimiento generalizado y con la sumisión de la clase trabajadora pues enfrente de los poderes empresariales y de los poderes políticos. Eh, nosotros continuaremos en la lucha hasta que consigamos nuestros objetivos. Eh, gracias y que tengáis todos un, un buen día. Nos vemos luchando en la calle.